Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Aquí os dejo estas tomas falsas para que os lo paséis muy bien este verano Yo cojo vacaciones y hasta septiembre no nos vemos Así que, ¡a por ellas! Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer unas torrijas de vino espectaculares para esta semana santa ya que no podemos salir yo me quedo en casa Con lo cual Vamos a... ¿Qué? A empezar. ¿Eh? Vamos a empezar No, iba a decir... Comenzamos No, iba a decir lo de... ¿Has apagado? No, pero da igual lo borras y empezamos otra ah. vez Una barra de pan Azúcar y... Una barra de pan de torrijas Azúcar Huevos un litro, litro y medio de vino blanco. Perdón, para, mira, ¿qué pasa aquí que es un cuadro? Pues que lo está. Está saliendo eh, enfocando ahí. Pero mira. Ya, eso es como si te enfoja la Es cara. que siempre saca ese cuadro. Una barra de torrijas, azúcar, huevos, un litro, litro y medio de vino blanco. Canela molida, canela en rama, se nota que, voy, que veo antena 3, eh, no, no, no. una barra de <risa> burbos, la damos la vuelta para que se empape bien por todos lados Y ahora, una vez que se han papado, las separamos. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos cuatro lomos. Cuatro lomos de salmón, una cebolla, una lata pequeña de cuatro lomos de salmón. Una cebolla, una lata pequeña de piña en almíbar, sal, y aquí tenemos 200, no, qué cojones, 200 gramos. Cuatro lomos de salmón, una cebolla, una lata pequeña de... Cuatro <risa> lomos de salmón, una cebolla, una lata pequeña de... Piña <risa> Cuatro lomos de salmón Una lata pequeña de... <risa> Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Otra vez estamos ya por aquí Ya han pasado las vacaciones Y de nuevo vamos a trabajar Corte. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Ya estamos... De... <risa> Lo primero que tenemos que hacer es lavar los melocotones y a partir de ahora los pelamos. Lo primero que tenemos que hacer es lavar los melocotones y a continuación los pelamos. espérate, que ya hemos cortado todo, ¿verdad? Lo... Ya hemos cortado todos los melo bueno, amigos, espero que os haya gustado el. ¿Qué coño es? Bueno, amigos, espero que os haya gustado el, el pastel de atún. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el pastel. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el pastel de atún que hemos hecho hoy. Está maravillosamente especial para vosotros. ¿Qué, qué habías dicho? Ya pasado la hora y ahora vamos a ver si está le metemos el hierrecito para ver si sale limpio ya salió muy limpio con lo cual ya se puede sacar con mucho cuidado para no quemarse De... <risa> Lo primero que tenemos que hacer es separarlo Hola amigos bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer una receta de coño se me ha olvidado 300 gramos de pan del día anterior Dos tomates maduros <risa> Chorido <risa> Bueno amigos espero que os haya gustado esta receta espectacular que hemos hecho para todos vosotros. Aquí tenéis la crema pastelera para. mirar amigos, qué crema de. Hola, amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una tarta de. Manzana. Hola, amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una tarta. De manzana reineta y los ingredientes son hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una tarta de manzana con un relleno espectacular. ¿Cuánta? ¿De qué? ¡Manzana reineta! Mil... ¿Cuántas manzanas reinetas? Bueno amigos, espero que os haya gustado esta tarta de manzana rellena de pasteles Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Tócate bien oh. Bueno amigos, espero que os haya gustado la tarta de manzana que hemos hecho hoy No puede ser mejor que... Lo primero que tenemos que coger es un vaso para batir y le echamos las aceitunas. Hola. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a tomar falta... una cervecita. Hace falta... ah. <risa> Hola amigos, desde la cocina de España. Mi árbol y yo os queremos felicitar las navidades. Queremos felicitar a todos los que han ayudado para pasar todo esto que hemos... <risa> Hola amigos, desde la cocina de España, os queremos... ¡Joder! Hola amigos, desde la cocina de España queremos felicitaros las navidades. Que este año ha sido muy malo, con lo cual hay que celebrarlo, porque vamos a pasar a otro año que va a ser mucho mejor así que para el año que viene a brindar! hola amigos hola amigos desde la cocina de españa queremos hola amigos desde la cocina de españa queremos felicitaros las navidades ¿Sí? hola amigos desde la cocina de españa queremos felicitaros las navidades y sobre todo el año nuevo, a ver si este año que viene, 2021, es mejor que este, porque este ha sido pésimo así que, a ver si podemos abrazarnos, besarnos y seguirme, que es mejor, que no <risa> bueno amigos, espero que os haya gustado las tomas falsas que hemos hecho ya sabéis que en septiembre estamos de nuevo tenemos que coger fuerza para estar a tope, así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana, no, que no, hasta la semana que viene no, hasta septiembre hombre, hasta septiembre, adiós.